de este lugar a trapo. Llevan a la subestación de estas instalaciones. Vete, ¿cómo vuelvo contigo? Debes seguir las tuberías hasta los niveles bajos. Advertencia, perdiendo bomba. Este trabajo es para los farming, no para los militares. Que ¿Qué es, hermano? Estamos demasiado calificados el patente. No entiendo cómo que esta maldita simulacra nos da... Hostia? Please, habla Ash. Tengo un titán de clase Vanguardia. ¿Qué hago con él? ¡Me importa un carajo! ¡Destruyelo! ¿Qué hay de su piloto? Ya se está lidiando con él. Estas instalaciones están hechas para matar. Seguro que podría aprovecharme de eso si tuviera que hacerlo. Ash, ese lugar no es un parque, no te pago para que te hagas la lista Destruye ese lugar si es necesario, ¿me entiendes? Fliss, fuera Piloto, me llevan a la línea de ensamblaje Puede que haya una salida Sugiero que sigas el flujo de las plataformas Piloto, estas instalaciones son muy peligrosas Cuidado con la línea de ensamblaje, pueden aplastarte ¡Vamos! llena de estructuras prefabricadas. No estamos lejos. Sigue avanzando. ¿Qué demonios están construyendo aquí? Vete. No tengo información, pero dudo que IMC esté fabricando casas cuando suelen destruirlas. ¡Cuidado, Felipe. ¡Protestivo flanqueado! Este lugar se va a poner patas arriba O al revés, considerando las circunstancias El piloto. Admiro no tu perseverancia. Ojalá la batería de él se fuera dedicada. Solo hay una forma de salir, piloto. Por arriba. Piloto, los análisis indican que el domo de ahí arriba es la mejor opción para salir. Sugiero que llegues ahí a cualquier costo. Sigue esperando. Y no acabaré contigo sin motivo. Tienes una palabra. Simulación de cerrar de retorno activada. Restaurando terrenos. Llegaste, Llegaste a la comunidad. Para el de de a Bien hecho, hecho A partir de aquí me encargo yo. Llegando escenario 127 en el domo de simulación dinámica 314. Ahora veremos qué tan bueno eres realmente. sujetos de prueba de la milicia. De ¡Preparen sus armas! ¡Casi nos sobrevivimos la última! ¡Cállate con un arma! ¡Mira! ¡Un piloto! Ahora esto está a nuestro favor. ¡Mantengan posición! ¡No pierdan formación! ¡Miren al frente! Carga de escenario 127 completada. Comencemos. Desplegando espestosos. Ocupado, si estás en combate, usa tu camuflaje Te hará invisible por un tiempo Iniciando prueba de Reaper De IMC Estoy segura de que hay alguien que no me prepara a hacer su esfuerzo una vez más. Desplegando Reaper adicional en el escenario de pruebas. ¡Cambio! ¡Has tu perseverancia! ¡Pero hay que acabar con eso! ¡Abriendo puerta, y De tu Quizá tenga que encargarme personalmente. Un error de cálculo por mi parte.